Una comisión de la Junta de Vecinos, así como de la Escuela de la Comunidad La Guásima de esta ciudad de San Francisco de Macorís, visitó este viernes a la dirección de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, juárez en este municipio, para solicitar la electrificación en esa zona.